Chicos y chicas, <risa> y hoy vengo a hablarles sobre cómo ligar siendo feo. Aunque todos no lo crean, yo soy feo, aunque tenga esta cara tan. Este cuerpo tan, tan hermoso y sexy que no están viendo porque están detrás de una cámara. Pero bueno, hoy vengo a hablarles sobre cosas que nadie te ha dicho de cómo ligar siendo feo porque todo el mundo te dice lo mismo: autoestima, confianza. Hoy no vengo a hablar sobre eso. Eso no funciona, no ha funcionado. A mí nunca me ha funcionado eso. Vengo a darle tres tips que a mí me ha funcionado y empezamos con el video de el primer paso para dejar de ser feo y ligar con nadie como todo un crack a lo Da Vinci es seguirme a este canal, suscribirte, dame un like, activar la campanita porque aunque tú crees para qué me sirve eso, si solo te sirve a ti, pues no. Esto te hace más feo, por lo menos más inteligente. Porque seguirme es inteligente, es de persona culta Y ahora sí, con ¿y Bonche, Inés Bonche, suscríbete. Continuamos. Seguramente estás viendo este video porque eres muy feo. Es tener carisma, ¿sabes? La autoconfianza de ti mismo está viviendo sí pero tenés mucho carisma. A las muchachas hay que les gusta, hay que hacerles reír, hay que envolverlas en un segundo plano para hacerle entender que tú eres el tipo que estás buscando, que no le hace falta un hombre con más dinero que tú, más lindo que tú, con más cuerpo que tú, con mejor trabajo que tú, si no le hace falta tú. ¿Me entiendes? Que lo tiene todo. Tienes que hacerle entender que lo tiene todo. ¿Qué hacer? Es complicado lo que te estoy explicando, pero sé que toda tu vida has vivido en un caparazón de que si soy feo, que tengo una baja autoestima, bing, bam, bam, bam, Tienes que soltarte, sentirte happy, ¿me entiendes? Happy, ¿me entiendes? Happy howell Y liberarte de obvio, soltarte, ¿me entiendes? Si sí, la jea, ven acá. Aunque la muchacha te voy a decir que no, te puede negar, darle la negativa, que no le gustas, e intentarle dar ese punto de convencimiento, porque eso es lo más importante, de que tú la convences, pero tú estás convencido de que tú puedes, porque yo sé que tú puedes, porque si yo he podido lograr lo que he logrado. Que es nada, pero estoy inflando. ¡Pues tú también lograrlo! ¿Entiendes? Hazme caso, Cere, hazme caso. El segundo paso es coordinarte. Echete buenas pintas, dejarte de, de, de raya. Visita barbero. echate ropita nueva, ropita de maca, Echete unos cascos por la calle. Camina con los audífonos puestos. ¡Este es loco! ¿Entiendes? Porque la, la outfit es indultante para ti. Porque es tu vestimenta te identifica. Y el último paso es no arrastrarse, mi hermano. No arrastrarse y ser un tipo. Que es lleva lo gogueto y lo romántico a la mano, ¿me entiendes? Porque a las mujeres les gusta eso, ¿me entiendes? Un hombre que le diga cosas bonitas, sí, atractiva, pero a la vez, un tipo que se la da el loco que no le escribe un día. ¿Viste? Pues es el que sirve, mi hermano, te va a escribir a cualquier hora del día, ¿me entiendes? Y a lo mejor en cualquier país del mundo tú me dirás este muchacho está hablando de tremenda caca. Pero yo soy consciente, porque yo he triunfado como feo. A mí me ha ido bien como feo. Yo soy un hombre, feo, feliz y consciente. Bueno, no es lo que tú quieres, mi hermano. Es más, yo estoy seguro que en ningún canal está hecho con soga que te haga de botar lado, claro, de tú a tú. De espectador a creador de contenido. Y tienes que darle solamente por eso, pienso yo, es mi humilde opinión. Tienes que darle solamente por eso, porque te hay esto los ojos, ¿entiendes? Si has pensado toda tu vida que estar fuerte mentalmente es la mejor solución, eso no te va a levantar de la gama o bueno, en una buena muchacha al lado, porque al final es liar me para otro video porque esto no es para buscar el amor, esto es para ligar. Una bueno, muchacha de guadre, ¿entiendes? Tienes que estar consciente por ahí desde el principio hasta Bim Bam Boom, ¿ok? Y chicos, este video de hoy quise ser algo corto, algo breve, algo que me salió de la inspiración. No lo escribí, no lo pensé, solamente lo solté Bim Bam porque quise aconsejarte, porque veo muchas personas a arrastrar por el piso. Y si te gustó el video o te sientes como identificado, suscríbete al canal. Y si no, también suscríbete, porque el que no se suscribe es gay. Y el que sea gay de verdad y esté en este video, suscríbete. Porque viven los pies. Y la es like para ti. Y para mí también. Los amo, mi gente. hacer que vola por ti. Es maquito por siempre. Y. Love you for you. Mm.